Eh, buenas tardes a todos. Bueno, creo que aquí somos muy puntuales. Vale, ya estamos empezando. A tres segundos veo el countdown ahí. Pues nada, os doy la bienvenida al, al webinar que hemos realizado aquí desde Low Post y Kondos. Me alegro mucho tenerte aquí, Cristian. Tenemos aquí el, el, el responsable de marketing de Low Post. Que bueno, nos ha preparado un webinar sobre el tema de, de Happy Conden que parece que ha, ha tenido muy, muy buena, muy buena recepción. Pues nada. Antes de nada, antes de empezar, querría dar las gracias a Carlos Bravo y Alex por dejarme participar en estos, estos webinars. Para mí y para Lopos es una auténtica maravilla y un auténtico placer poder participar. ¿Vale? Eh, pues nada, vamos a empezar el, como decía la ponencia el webinar se divide en varias partes una parte es happy content ¿vale? otra parte entraremos en eh, pues sistemas de, sistemas de captación de, de, de, de un poquito refrescar pues todas las bases o cómo hacer una estrategia de marketing online y no morir en el intento luego hablaremos también un poquito de semántica web ¿vale? bien ¿Vale? Entonces vamos a empezar. ¿vale? La primera parte es el happy content. ¿vale? ¿Qué, es, ¿Qué es happy content? Bien, esto es importante. Eh, es un término eh, que nosotros aquí en Low Post somos un departamento de marketing de nueve personas y somos unos pirados del marketing. ¿vale? Analizamos muchísimas cosas y entonces venimos echando en falta... Mmm, una actitud que debería tener toda persona de marketing, ¿vale? Que se dedique a esta marav a esta, maravillosa, a esta maravillosa faena, ¿vale? A, esta, a, lo, a, lo, que, a lo que es, a lo que es eh, el marketing, ¿vale? Entonces, ¿qué es el happy content? ¿Vale? Pues básicamente el happy content es, eh, si lo analizamos, es happy, feliz, content, contenido. Pues contenido feliz. A lo mejor puede ser contenido que te hace feliz. Bien, el happy content no tiene, va a ser, en, en su fondo es contenido, pero no tiene, es, es una actitud, es una filosofía. Es algo que todo amante del marketing debería tener, ¿vale? El happy content es un tema de actitud. Esta es una iniciativa de marketing, de lo para animar a la gente a encontrar lo que un día tuvo y, y por, por el día a día dejamos de tener, ¿vale? Bien, empezamos con el happy content el happy content Ay, un segundo, que ahora no. eh, vale. el happy content es un tema de actitud es un tema de actitud es un tema de algo que llevamos dentro que nos anima a emprender que nos anima a tirar para adelante que nos anima a hacer cosas y, y meternos que es la bondad y la maravilla del marketing que cada día hacemos cosas totalmente nuevas y que es maravilloso, o sea, yo llego todos, los, cada vez que llego a la empresa digo, joder, mis procesos no tengo ni, ni idea, en muchos casos cuánto tiempo me va a llevar, pero básicamente porque nunca lo hemos hecho antes, en muchísimos de los casos, ¿vale? Nosotros eh, investigamos muchísimo nosotros constantemente estamos haciendo eh, pruebas, eh, inventos y cosas nuevas ¿vale? Esto es un tema de actitud cuando yo digo actitud es que yo llego los, los domingos, los domingos, 6, 6, de, 7 de la tarde, y estoy ronroneando ram, y tengo unas ganas de que empiece el lunes, hay, hay gente y compañeros míos me dicen ah, pero tú, tú estás con una puta capa, tú estás, tú, estás, tú estás rayado. No, no, es rayado. O sea, esto es empezar los lunes con, con emoción, con ganas, pero porque estás haciendo cosas nuevas y cosas que te enamoran y que te, que te encantan. Por tanto, es un tema de actitud. Es un tema de venirse arriba. Como hemos dicho, de, de explorar lo inexplorado. De hacer cosas que nunca antes has hecho. Es un tema de cuestionarlo todo. De, ¿Por qué cuestionarlo todo? Pues es muy sencillo. Nosotros hace unos meses empezamos a hacer campañas en Facebook. ¿vale? Cuando habíamos tirado a la basura 3.000 euros... O sea, ¿Por qué? Porque... Eh, pues Compañeros y gente, y decía tuve oímos en muchas veces, pues, ¿será que no funciona Facebook para nuestros nichos y para captar a nuestros clientes? Hoy en día tenemos ya unos resultados brutales de CTRs, de conversiones, ¿vale? Por tanto, ¿por qué hemos llegado a esto? Porque lo cuestionamos, si nos hubiéramos parado en los primeros 3.000 euros de inversión, ¿vale? Eh, pues ahora mismo no tendríamos el retorno que estamos teniendo, por tanto, hay que cuestionarlo planteate que muchas veces no es que no funcione el medio, es que no funcionas tú, es que tú no lo estás haciendo bien. Por tanto, asesoramiento, por tanto, busca profesionales, por tanto, acude a los que realmente saben para que te ayuden. Y a partir de ahí vas a tener unos resultados óptimos, o por lo menos vas a tener claro de que ese medio no funciona. No tener miedo, lanzarse a, a, al vacío, obviamente, obviamente, siempre con una cuerda es importantísimo, ¿vale? Cuando nosotros hacíamos, cuando he dicho antes que invertimos 3.000 euros sin tener ningún tipo de resultado, ¿vale? eh, Yo llevaba una cuerda. Es que sabía que podía hacer una prueba de 3.000 euros. Ah, claro, si todo el presupuesto de marketing que tengo son 3.000 euros, pues la prueba hazla con 200. No la hagas con, los, con todo el presupuesto que tienes, efectivamente. Pero no tengas miedo a probar cosas nuevas. No tengas miedo a hacer a estar en medio donde tu competencia no está. Es lo que tienes que probar. porque Claro, vamos a decir, bueno, si mi competencia no está, hombre, ellos habrán validado de que ese medio no funciona. Por tanto, es obvio que no tengo que estar. Señores, eso es una respuesta y un pensamiento de un tío que no es de marketing. Bien. Probar cosas nuevas eh, muchas veces no es probar cosas medio absolutamente nuevos es cambiar el mensaje. Ahora luego pondré unos ejemplos, es hacer cosas nuevas, es decir las cosas de otra forma, es ir un poquito allá. Y estamos hablando de que esto no es tener un equipo de marketing de, de un montón de gente y, y presupuestos enormes. Esto, eso, eso obviamente ayuda, pero es es un tema de actitud, como, como he puesto en la primera ponencia, es un tema de actitud. Nuevos mensajes, nuevas plataformas, nuevos contenidos, ¿vale?, es probar, probar. Bien, probar, probar. ¿En qué consiste el marketing online? Si tú me dijeras, tú tengo una frase que lo defina todo. Yo, pues el marketing online es probar, probar, probar y aceptar. ¿Vale? Para luego volver a probar, probar, probar y volver a aceptar. ¿Vale? El marketing, el marketing eh, online ha basado sobre los principios del marketing directo. ¿Esto qué significa? pues tiene una de las mayores bondades. Dentro de todo el concepto del marketing, el marketing online es, junto el marketing directo, los dos únicos que tienen una bondad que es es 100% medible. Por tanto, sabemos lo que invertimos y sabemos qué parte de lo que hemos invertido recuperamos. Por tanto, vamos a contar un, un par de casos para que veáis que, eh, eh, cuando hablo de actitud, hablo de probar, hablo de hacer cosas nuevas. Muchas veces no estamos hablando de presupuesto. Bien, pues Wopper, ¿vale? de, de la de la casa Burger King hizo una campaña. Ellos tenían 38 mil seguidores eh, en Facebook, ¿vale? Muchos de los cuales eran piratillas, eran, por eh, lo que denominamos, muchos eran troles. ¿vale? Entonces tenían un poder, tenían una una amplificación, una, un engagement muy bajo. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, yo quiero limpiar, yo quiero limpiar eh, mi lista de seguidores. ¿Cómo lo hago? Entonces, a uno del equipo de marketing, es que estamos hablando de... es eh, Noruega, no sé si lo había dicho antes. Bien. Pues dijo, bueno, pues venga, vamos a crear una landing page y a todos, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros fans de 8000 de, de Wixit, que hagan, que hagan eh, clic, ¿Vale? Pero bien, eso no consigo... Eso, eso no, no consigo determinar si los que han hecho clic son verdaderamente fieles y son verdaderamente eh, si son si son enamorados de mi marca vale bien entonces ¿cómo puedo, cómo puedo comprobar cómo puedo hacer para sacar de mi lista a los que realmente no son enamorados de mi marca ¿vale? bien y entonces cogen y dicen no, a uno se lo bueno pues ya está pues ojo, oh, le vamos a dar un bono que en el bono tiene dos opciones no puedes coger las dos a la vez una u otra entonces una o coges eh, entonces, fan de mi página, o la otra, te voy a dar un bono y te voy a regalar una un, un Big Mac en McDonald's. O sea, sí, te estoy dando una hamburguesa gratis de mi competencia. ¿vale? Pues fue un, fue un auténtico éxito. ¿Por qué? Porque de los 38.000 usuarios o fans, 8.000 se hicieron amigos de la nueva página. Y 30.000 entre un de los 30.000 o se fueron o se eh, quedaron con el bono, ¿vale? Entonces, además te decían, si tú no te haces para coger tal, te baneo de por vida, te baneo, ¿vale? Conclusión, al final se quedó eh, el perfil de Facebook, se quedó con 8.000 fans, ¿vale? Pero multiplicó por 5 su engagement, ¿vale? Entonces, otro otro director de marketing me imagino dirá, pero no es estupidez, si tienes 38.000, ¿cómo vas a renunciar a 30.000? Sí, pero tienes 38.000 con un engagement malísimo, ¿qué es mejor? 38.000. O sea, los números no son todo. O sea, lo que realmente es todo es, es el retorno. Por tanto, hay que medir. bien, Un caso bastante, eh, bastante curioso porque además la inversión que hicieron en marketing fue absurda. O sea, muy poquito. es crear una landing y comunicarlo a nivel interno a sus fans. Y ya medirás tú. O sea, eh, la inversión mínima. Bien. Este es One Dollar Safe. Esto es una, una, eh, este es una startup americana. Me imagino que el mucho os habrá sonado, la conoceréis donde eh, de lo, que, lo que dice es, básicamente, que eh, estos regalan eh, su unidad de negocio, es que mm, tú puedes, tienes por, por medio de suscripciones, ¿vale? Por medio de una suscripción, lo que haces es, eh, te suscribes y dices, bueno, yo quiero, dependiendo de lo que yo me afecto pues yo me afecto tres veces a la semana porque te envían eh, un dólar, te cuesta, y más el envío, te, doy, te envían las maquinillas de citar a tu casa, y así, todas las meses, tú recibes lo que vas a gastar durante el mes, y tú te dices, bueno, quiero tres meses pues las compras y, y, y te llegan, por lo cual el sistema es bueno, entonces hicieron una publicidad como Startup, que no tiene muchos medios, hicieron una publicidad un poco mozándose de Gillette, ¿vale? que es la el, el gran playa del mercado, entonces decían, bueno, entonces, para quitarte fenomenal y muy suave, no hace falta foran tenis, ¿y quién lo hacía? Los propios fundadores de esta Startup, ¿vale? Bien, eh, un caso de éxito, donde también el presupuesto de marketing muy económico llegó a muchísimo audiencia, Vale, bien eh, otro sistema por tanto algo que hemos algo que hemos aprendido algo que hemos aprendido en la, en la, en la, en la carrera cuántas veces estudiando un curso de formación de marketing hemos siempre hemos oído diferenciarse diferenciarse es la clave de éxito tienes que ser diferente tienes que utilizar esa diferente vale y todo lo que hemos visto todo lo que hemos aprendido luego la gente no lo aplica es curioso, tú sales de la carrera, soy diferenciarse a la visualización, en la base del éxito, pero luego, es lo mismo, tío, o sea, luego de ahí no pasas. ¿Vale? Por tanto, insisto, es un tema de actitud, ¿vale? Diferenciarse, por supuesto que hay que diferenciarse, ¿bien? ¿Vale? Y entonces, luego os voy a hacer una pregunta a todos los que estáis y a todos los que van a ver este vídeo, os voy a hacer una preguntita. ¡Enamorar! Esta parte, esta, esta diapositiva me encanta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es... es lo demuestra todo, que es un. Eh, dentro del marketing es un tema de actitud. ¿no? Todos eh, los que tenemos, todos eh, los que tenemos pareja, hemos tenido que hacer eh, maravillas para, para, para, conocer a nuestra, para conocer y enamorar a nuestra, a nuestra pareja, a nuestras diferentes parejas. ¿vale? Hemos tenido que meternos en muchos follones, hemos tenido que hacer cosas totalmente que nosotros jamás hubiéramos pensado. ¿Qué podíamos hacer eso para enamorar a una chica? Pero claro, tenemos que tener, que, tenemos que tener en cuenta que nuestro, nuestra pedía naranja solo es una. ¿vale? Con la, mm, eh, no estamos casados con cinco mujeres, estamos casados con una. ¿vale? Por tanto, esa es la, la mujer más especial para mí. ¿vale? Y para cada uno de nosotros es la mujer más especial. Por tanto, las cosas que, por ejemplo, yo tuve que hacer para, para, para, para casarme con mi mujer, bueno, bueno, bueno, no están los escritos. Es, es impresionante, desde... De, eh, tirarme en tirolina de, de, bueno bueno todo todo todo lo que tuve que hacer para, para captar la atención luego lle llevarla porque al final esto es como vender en, una, en un e-commerce ¿vale? tienes que captar al usuario hacer que se registre invitarla a cenar y luego enamorarla llevarla flores que ahora me he echa mucho cara pero es que ahora yo me voy he a echar flores ya? Ya, no me llegas, ya no me llevas flores ni me vas a mis en el coche y digo que niño ya pero ahora tenemos tres hijos tres perros tres tortugas ahora la cosa ahora la cosa cambia un poquito no pero pero yo llevo 25 años casa con ella y, y bueno, pues, eh, tengo, que enamorándola, tengo que seguir enamorando, tengo que seguir trabajando esa relación, porque obviamente si no, pues ya la habríamos dejado si no hubiéramos seguido trabajando esa relación. Con esto quiero decir que toda esta gana y esta actitud y esta energía que, que, que empujamos en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida personal, luego en el trabajo, joder, somos grises, coño, luego en el trabajo no hacemos nada diferente, no hacemos nada nos llegamos, nos sentamos, ponemos esa cara de, de, de pez, de pez mmm, apaleado dentro de la, de la, de la oficina y, y, y no queremos saber nada más, ¿vale? Entonces, esto es un tema de actitud, que es un tema de que eh, tenemos que romper, tenemos que venir a la oficina totalmente enamorado tenemos que venir a la oficina con, con una pasión brutal, ¿para qué? Para tirar pala, ¿para qué? Para hacer cosas mismas, ¿vale? Ahora, ahora eh, yo solo os quiero hacer una pregunta a todos los que estáis aquí y a todos los que habéis a ver este vídeo, que es, ¿cuántos de vosotros hacéis cosas totalmente diferentes que vuestros dos mayores competidores? Eh, eh, ahí la pregunta, ¿cuántos de vosotros hacéis cosas diferentes? Y cosas diferentes es un mensaje totalmente diferente. me explico eh, Que vuestros dos mayores competidores. Os tenéis cuenta que entonces, empezar a pensar, empezar a meditar, ¿vale? Entonces diréis, bueno, pues la verdad es que pues no hago tantas cosas diferentes, o pues no hago ninguna. Sí, me anuncio en Facebook igual que ellos, mando emails igual que ellos, eh, mando el cómprame igual que ellos, o sea, todo, todo, todo igual, coño, o sea, o sea sí. Entonces entiendo que lleguéis a la oficina con una cara larga porque somos grises, somos grises. Vale, pues esa, ese tema es, con lo que nace el concepto Happy Content, es ser felices, hacer feliz a tu cliente y hacer feliz al consumidor. Ese es el concepto. Y sobre todo tener esas ganas de ir los lunes a trabajar, ¿vale? Muy bien. Entonces, para, para practicar, ¿en qué consiste el Happy Content? Pues es practicar. Es practicar todo tipo, todo tipo de cosas. Pues es, y, y algunos me dirán, coño, Cristian, ¿eh, si tú eres una plataforma de creación de contenido, ¿qué haces tú diciendo que practiquen todas eh, otras cosas que no haces tú, que no vendes tú? Pues eso, pues yo lo que quiero es que practiquen. Este es un concepto de, de, de eh, chicos, eh, o sea, yo tengo claro que, que lo que tengo que intentar hacer a, a, en el mundo del marketing es decir, oye, practicar todo tipo de cosas de acciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, para que, para que veáis la bondad y, y, y os deis cuenta que estas cosas funcionan. En algún momento, en algún momento de vuestra carrera, vuestras necesidades, alguno dirá, ah, con esto contenido. Y mejor, pues, un post. Bueno, vale. Pero aquí estamos comunicando, no estamos viendo. Ahora hablaré también de esto, ¿vale? Por tanto, ¿qué hay que practicar? Pues hay que practicar el marketing de contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque, hay que porque hay que... Sí, o a sea, El marketing de contenidos hay que practicarlo por muchas cosas. Uno, porque retiene más al usuario. Y dos, porque no existe el posicionamiento web sin mar sin contenido. ¿Vale? Bien. Pero ¿por qué hay que practicar? Pues es sencillo, porque hay que practicar las tres US. Usuario único y útil en cuanto al contenido. Tiene que ir dirigido al usuario. Tiene que ser único y personalizado y tiene que ser útil. El, el, el, el usuario tiene que encontrarlo, que, que, que aprende algo con él. El 74% de los consumidores confían en contenido en aquellas webs que dan contenido Luego hablaremos, cuando hablemos un poquito de semántica y de y qué contenido exposición mejor. Hablaré un poquito de este tema porque esto va a ser muy interesante. Bien. Hay que practicar el, el, el, el videoblogging porque multiplica por 13 el, el rol positivo. ¿Vale? Solamente por 13, Un poquito. O sea, imaginaros la potencia que tiene el videoblogging. ¿Y qué tiene que ver el videoblogging con, con el contenido? Pues nada. Pues nada. ¿Vale? Pero yo quiero que practique videoblogging. Me interesa. Quiero que lo practiques. Y lo sabes. Bien. Practica el content client. ¿Y qué coño será el content client? El content client es las búsquedas basadas en, el, en, en las búsquedas basadas en las necesidades del usuario. No en el producto. Pues con un caso. Si yo tengo una fábrica de una tienda de colchones, ¿vale? El, el, el, el cliente, ¿por qué creo que va a buscar mis productos? ¿Vale? ¿Por colchón biscolástico con muelle y por eh, referencia 2732007421? ¿O cómo dormir mejor? ¿Cómo mejora mi carácter el, el dormir? ¿Vale? Pues obviamente, ¿cómo puedo tener menos dolores de espalda? ¿Cómo mejorar mi, mi, mi alimentación? ¿Vale? esto es importante, ¿vale? La gente busca por, lo que, por productos que no conoce, productos que no conoce, pero busca soluciones que le alivien sus problemas. ¿vale? si no entendemos este, esta cuestión, estamos out del mercado. Practica el video marketing. ¿Vale? Porque el usuario permanece en la web seis veces más. Tienes que practicar la curación de contenidos, ¿vale? Tienes que ser constante en tus publicaciones, definir tu audiencia, etcétera, etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿vale? Ahora os voy a presentar, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? cuando Porque muchas veces dices, sí, sí, sí, lo del contenido es de puta madre, sí, hay que practicarlo. Pero, pero, ¿y cuántos de vosotros os pasa que cuando te vas a poner este vídeo no es que escribas? Es que no sabes de qué tienes que escribir. No saben de qué tienes que escribir. ¿vale? Por tanto, eh, hemos hecho este vídeo para demostraros, para ayudaros, lanzar ideas de las cosas que, que cuando uno no tiene ideas, puede puede ayudarse. ¿vale? Puede, ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, a ver si sale... ¿eh? ideas para el contenido de tu blog, no te llega la inspiración, no te agobies. Hay infinitas posibilidades para solicitar contenido interesante y de calidad. ¿No te lo ves? Toma nota de los ejemplos. Informar sobre los beneficios de tus servicios. Si eres un gestor, por ejemplo, que un post sobre el beneficio que tener una tener en casa, dar consejos útiles para realizar tareas o utilizar un producto. Si eres una distribuidora de colchones, podrías dar muy buenos consejos sobre el descanso. Remarcar las ventajas o inconvenientes. ¿Qué puedes aportar a tus usuarios. Si tienes una clínica de estética, tus usuarios aparecen de informarse sobre cosas como ventajas o inconvenientes de tomar eso. Receptar comparativas que resulten interesantes. iPhone versus Sun sería una estupenda comparativa que está dentro del sector tecnológico. Explicar algo paso a paso. Vender muebles para montar en casa. Puedes indicar cómo contacto y así estarle una mano a tus clientes. Sí. Últimas tendencias en algo relacionado con el sector. Si no es una tienda de vuestros y complementos, ¿quién es mejor que tú para dar consejos sobre todo? No de utilizar títulos como evolución de, motivos para, lo más visto, en contacto con nosotros si necesitas más información. Disponemos de un servicio de temáticas que podría interesarte. Luego, no, pues, contenidos de calidad. Muy bien. Estas son unas pequeñas, unas pequeñas eh, consejos para cuando eh, no, tienes, no sabes de qué bien pues básicamente esto es el happy con vale ya lo hemos explicado y, y espero de verdad que esta parte que, que os animéis y os lancéis a probar vale hemos dicho también siempre con eh, siempre con con una cuerda o sea no nos tiremos al vacío no nos gastemos todo el presupuesto de marketing que tengamos de publicidad en, en pruebas, vale muy bien ahora vamos a ver cómo hacer una estrategia de marketing digital y no morir ¿Vale? Esta parte es, eh, espero que os guste, ¿vale? Es una reflexión, eh, aquí ya voy a dar consejitos, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿vale? Eh, muchos lo sabréis, pero mm, de verdad eh, re recordaréis cosas importantes. Infoxicación, ¿vale? Infoxicación. Más de 3 millones de pymes hay en España, Cuatro años. Es el parque medio de web, es cuatro años. O sea, sí, un español, o sea, en España cada cuatro años se cambia una web, es lo que resumimos. ¿vale? Y eh, el 50% de todas esas webs, de, todo, de, toda, de toda esa estrategia, se va a cambiar en los próximos dos años. Según Google, no va a haber profesionales de marketing capaces de asumir tal avalancha de trabajo. De, de, de, oh. Por tanto, hay que trabajar en las filas y hay que trabajar en, en la escalabilidad. ¿vale? Bien. Antes de empezar cualquier, cualquier, cualquier web, cuando alguien me, me dice, ¿qué Ayúdame a hacer una web. Lo primero que le pregunto es, ¿qué tipo de estrategia? Antes de hacer cual pues, nada, no, no, no, no tengo nada todavía, de, no hemos hecho ni una línea de código Lo primero que le voy a preguntar es, ¿qué estrategia de comunicación vas a llevar? Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, pues, sí. ¿Comunicar? vender qué vas a hacer ¿vale? Eh, porque porque ¿cuál es la diferencia? pues es muy sencillo comunicar es hablar de eh, las de las de, la, de cómo mi producto eh, soluciona tus problemas ¿vale? es hablar de la satisfacción del cliente vender es eh, hablar de producto del colchón del viscoelástico de la materia de de los gramos que tiene, ¿vale?, del muelle, la aleación del muelle, cosas que a nadie entre nosotros nos interesa, ¿vale? Comunicar, por ejemplo, mi padre vendía, mi abuelo vendía, yo comunico, mi hijo comunica, ¿vale? Por tanto, el éxito de una de el éxito de una, de esta estrategia es comunicar y no vender, ¿vale? Bien, y ahora os voy a explicar el por qué, ¿vale?, ¿Qué contenido se difunde más? aquellos ¿Qué contenido se difunden, se viralizan, se comparten? ¿Aquellos que se basan sobre las preocupaciones y las emociones o aquel que se habla sobre sobre producto, sobre, miedo, sobre mi ego, sobre empresa, mi empresa? ¿vale? Pues no, se difunden más los que dan sobre cuando llegas al corazoncito de las personas. ¿vale? Básicamente aquí os hago una pregunta, ¿cuántas veces vosotros habéis compartido el folleto de Carrefour? o el de media mar y yo soy inspirado de de mar y jamás lo he compartido, ¿vale? Por tanto, lo, cuando, el, el mensaje que más viraliza es el que llega a las personas, al ¿vale? Bien, ¿qué contenido es el que más se viraliza? ¿Vale? Pues mira, todos, cuando tú montas tu empresa, montas tu agencia, o sea, tu web, creas tus canales de Facebook, Twitter, pues tú, tú llegas a ese nicho, al nicho, directo donde están tus usuarios a través de marketing o a través de social o a través de eh, llegas a tu nicho en ese nicho obviamente cuando tú, cuando tú lo creas pues no hay nadie, luego vas captando clientes estos clientes algunos te van metiendo en tu, tu Facebook, en tu Twitter, luego sobre todo están los primos, los hermanos y los amigos, ¿vale? entonces yo cuando lanzo un mensaje, si yo vendo solo se queda ahí en ese pequeño nicho no, no pasa ahí, ¿vale? no, no, no, no rompe esa barrera pero cuando yo trato, cuando yo mando mensajes de comunicación, de satisfacción de necesidades, esto sí rompe la barrera, ¿vale? Y este pequeño primer nicho, ¿vale? Más cercano a mí, de que yo puedo tener un punto más de control, este lo amplía, y de aquí lo amplía a todos, a todas la gente, ¿vale? Y, y estos a, a otros, ¿vale? Y son estos últimos los que tienen que comprar mi producto, son estos últimos los que tengo que hacer para que lo compren, ¿vale? Es muy sencillo, si yo a mi nicho le he un colchón, un colchón es una cosa maravillosa, pero tiene un problemón, que se cambia que hace 10 años, o sea, si yo a un yo le he un colchón, al, al próximo no voy a ser yo, porque ha vendido ya, ha vendido bien. Por tanto, lo que tengo que intentar es que, que este me amplíe y me presente a sus amigos. <ríe> bien, por tanto, bien, aquí eh, os tengo que decir que el, se, se generan al, al día vale, 2 millones de contenidos pero esa es la parte mala de la intoxicación, pero hay una parte buena que el 80% del contenido nunca llega a ser leído, nunca vale. esto es porque nos, estamos, nos basamos en la creación del contenido y no en la viralización del contenido, invertimos todo el tiempo en la creación y no en la estrategia de viralización vale. esta es una parte importante Bien, ¿vale? nuestros clientes a nivel e-commerce, ahora entramos un poquito en e-commerce, nuestros clientes eh, voy a explicar el ciclo, cómo yo veo el ciclo de compra, ¿vale? Esto no ha cambiado en un e-commerce. Alguno me dirá, eh, eres un animal. No, pues yo creo que no ha cambiado mucho entre un e-commerce y el procedimiento natural. Ha cambiado las formas, el mensaje y el medio, ¿vale? Pero el camino por lógica no ha cambiado, ¿vale? Bien, ¿qué necesitan los clientes de un e-commerce? Pues necesitan ver Ahora, ¿cómo van a ver? Lo vamos a ver. Necesitan ver. Necesitan tocar. Necesitan sentir. Y por último, necesitan amar. Ver, tocar, sentir, amar. Esto no ha cambiado. Bien, ver. ¿Qué es ver? Ver es adquisición. Es hacer que la gente llegue a mi, a mi web. Es hacer que la gente llegue a mi web. ¿Vale? A eso le llamamos adquisición. Bien. Este es el maravilloso funnel, funnel de, de, de inbound, etcétera, ¿vale? eh, vamos a ir analizando. El primer punto es adquisición, hacer que la gente viva ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para que la gente llegue? Yo, yo o sea, hay una película que es buenísima, de Kevin Costner, que yo siempre la pongo como ejemplo, no sé si alguno la conocéis, que es Campos de Trigo, ¿vale? Donde eh, es, un, es, un, es un agricultor que cada que, que los días sueña, construyelo y ellos vendrán, construyelo y ellos vendrán. ¿Vale? Entonces este hombre... Al final, pues de tanto soñarlo, coge su maizal, ¿vale? Y eh, corta, corta, su, corta su, eh, su maizal, ¿vale? Coge el tractor y lo corta en y hace, y, hace, y hace un triángulo, hace un campo de béisbol, ¿vale? Y sigue señándolo con y, y ellos vendrán, ¿vale? Entonces cuando al final viene el banco, pierde la cosecha y cuando lo va a perder todo... ¿Vale? Esa noche empiezan a llegar los, la gente del pueblo, la gente del pueblo, porque se ilumina el campo y, y aparecen, que salen del mezcal que no había contado, los anti, antiguos jugadores de béisbol, ¿vale? Pero los fantasmas de los antiguos jugadores de béisbol, ¿vale? Y empiezan a jugar al, al, al béisbol, ¿vale? Eh, en la liga, ¿vale? Entonces, pues, todo el mundo llega, entonces empieza a vender, a cobrar la entrada, empieza a vender bocadillos, latas de cola, etc., ¿vale? Bien. Y al final, pues bueno, pues la familia se une y es maravilloso, ¿vale? Y yo siempre pongo como ejemplo que esto esto es maravilloso, pero esto no ocurre en internet. Esto de verdad no ocurre en internet. Si tú lo construyes tu web y no haces nada, no va ni el tete. A lo mejor tu madre, tu primo, pero por amor, ¿vale? Por tanto, como adquisición, lo primero es lo que lo busca. Entonces, ¿qué medios hay que buscar? Pues She y ¿Vale? sobre todo SEO. Es, eh, el SEO, yo os animo a que lo practiquéis, porque es lo que más conversión va a tener en cualquiera de los diferentes canales que voy a, fijar, que voy a explicar ahora, el que más potencia y el que más profundidad tiene es el posicionamiento orgánico. ¿vale? ¿Por qué? Porque el usuario, en este momento, nos está buscando. Él no sabe que existes, pero te busca. ¿vale? Entonces, para cualquiera de las estrategias de marketing, eh, Coño, yo no, yo no tengo... Yo quiero salir cuando el usuario me está buscando. O si sea, uno está buscando creación de contenido, ¡ah, lo post! Como o sea, ¡Yo, yo, yo! ¿Vale? Es obvio. Esa persona que está buscando, que está su cerebro está en modo búsqueda, pues su poder de conversación va a ser infinitamente superior de cuando un tío va andando por, por, por la playa y de repente ¡Ah! Soy yo, lo post, creación de contenido. Mira, sí, sí, pero yo estoy andando por la playa. Bien, por tanto, posicionamiento en buscadores, búsqueda orgánica... Eh, el SEO, mayor número de comercio fantástico para mí, ¿qué es el SEO? ¿Vale? Pues es un tema de actitud, volvemos al tema ¿Vale? Bien. por ejemplo, es estar donde todo el mundo está, pero bueno vale, vale, pero yo puedo estar y no quiero ser encontrado, porque también quiero contar ejemplos de que hay gente muy, muy, muy bruta yo quiero estar donde pasa la gente pero no quiero que me vea porque me puede dar trabajo, entonces yo pongo siempre el sinil. tú estás en una feria, estás en una feria La feria es un conducto de un chorro de tráfico de la gente que está pasando ¿Y quién está ahí? Pues los, los feriantes, los expositores, ¿vale? Entonces estoy viendo que, si os en esta imagen, pues muchos de los expositores están metidos dentro de los stands y no quieren ser encontrados. Miran hasta cuando pasa, cuando pasa un visitante, miran hacia otro lado, y dicen, no, hacia otro lado, diciendo, por favor, por favor, que no me pregunte. Bien. ¿Ves? Todos mirando para abajo, bajos, trabajando. Pues hay que ser imbécil. Vas a un stand que te, va, te está costando una pasta, y te pones a trabajar... Coño, vamos a ser ¿sí, inteligente, el trabajo está fuera del stand, no está dentro. ¿Vale? Bien, otro. Si nos fijamos este, este es peor, este está solo mirando para abajo, solo faltaba que se tira la espalda. Bien, es un tema de actitud. Ahora os pongo un ejemplo, obviamente, de éxito. ¿Vale? También es cierto que somos nosotros. ¿Y dónde estamos trabajando? Fuera, fuera del stand. No estamos dentro del stand. Esto es SEO. SEO es estar fuera trabajando. Bien. La segunda adquisición es, voy a hacer, lo primero es, hago un tipo de estrategia por lo que busca el usuario. ¿verdad? Ahora, voy a hacer otro tipo de estrategia por cómo es el usuario. Y dentro de cómo es el usuario, gracias a los, a los sistemas de social media, ahora tengo unas posibilidades enormes de, de segmentación. Yo quiero llegar a un público que eh, tenga de 35 a 40 años, que viva en un, en un, en un código postal, por ejemplo, en Valencia, porque pues viva en Torrente... ¿Vale? que además le guste el golf, que tenga estudios, que, que le guste el, el, el teatro, imaginaros todo el poder de segmentación, que haya estado, o haya tenido, o haya abierto una web de viajes, bien, pues todo esto, ¿quién me lo da? Pues me lo nada, Facebook, me lo da, Twitter, ¿vale? Todas estas publicidades hay que tener en cuenta que no son demasiado caras, ¿vale? Pero el poder de conversión es pequeño, ¿por qué?, pues los, porque básicamente el usuario no me está esperando. El usuario no está en Facebook, en su, chateando con, hablando con sus amigos y mandando fotos y contestando mensajes, esperando a que ver la publi de locos. No, señores. Entonces, cuando aparece la publi, pues es un poco invasiva. ¿Vale? Bien. Por tanto, yo os recomiendo aquí que de hacerlo seis, si, si es un poco ortero, ¿Vale? ¿En qué aspecto? Que llame la atención. Porque cuando un usuario está en Facebook, está en modo social. Él está en modo social. Por tanto, tu publi muchas veces ni la ve. ¿Vale? Por tanto, ánimo, por cómo son, ¿vale? Segmentación, perfil de usuario. Por otra parte, ¿por cómo se comporta este usuario? ¿Vale? ¿Cómo se comporta? Pues, ¿qué medios ve? Va al cine, va al teatro, va, es un feriante, eh, por dónde se mueve, este este tipo estudia, no estudia, si estudia, en qué web se estudia, si va al cine, qué web suele ver la cartelera, ¿vale? Por cómo se comporta. Y esto es remarque esto se consigue por remarketing. Hay una red muy extensa de Google Artsen y de otras. Bien. Y la tercera es Growth Hacking, ¿vale? Growth hacking es el poder de la presentación. Es el poder de, la, de que haya alguien, ¿vale? Que alguien te recomiende, ¿vale? Vamos a ir viendo también un poquito luego cómo hacerlo, ¿vale? Pero eh, tú imagínate, si a mí un primo mío o un amigo mío me recomienda una web y me dice que esta web es chula, pues coño, yo me lo tomo porque él me conoce y si él me lo dice, pues será interesante. ¿Vale? Estos son mediante técnicas de grow hacking de compartir y en qué momento compartirlo puedes llegar a mucho más clientes. ¿Vale? Esto es muy interesante. Bien. Más allá. ¿Y qué es el grow hacking? Pues básicamente una de las estrategias es cuando un usuario se va a ir de la web, cuando un usuario se va a ir de la web, le dice ¡Eh! ¿Quieres conseguir 12 euros más? Pues Cuando se va a ir, no. Cuando un usuario eh, va a comprar algo ¿Vale? Eh, te, te doy 12 euros y me compartes ahora mismo. No os podéis ni imaginar la fuerza que hacéis. En ¿Vale? el momento, en momento donde yo estoy dispuesto a pagar, donde yo ya voy a pagar o donde, voy, donde me acaba de, de regalar algo, es decir, eh, ahora mismo, si quieres, yo te doy 12 euros o te regalo este cojones, te regalo. Pero me tienes que compartir Esto funciona. Muy bien, ahora vamos a ver, ya hemos hablado de leer. Ahora vamos a hablar de tocar. Tocar. ¿Vale? hemos dicho ver, tocar, eh, tocar es, activaciones, la visita, ¿vale? Bien, entonces, toda persona que entra a mi web, toda persona que llega a mi web, mi, el objetivo de marketing es que se identifique, Ojo al dato, se tiene que identificar esta persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no la habré perdido, la habré perdido para siempre, Ah, pero es súper gracioso. Y cuando mi jefe me dice, oye, Cristian, ¿y cómo vamos de ventas? ¿Cómo vamos de visita? Digo, este mes vamos, hemos, tenemos un 20% más que el pasado. Y de joder, Christian, eres un fenómeno. Digo, sí, ya lo sé, muchas gracias, jefe. Y cuando se va, me doy la vuelta y empiezo a rezar, por favor, Jesucristo, por favor, Jesucristo, que no me pregunte el nombre, el nombre de uno, porque no tengo ni idea. Sí, pasa a los datos de las estadísticas, pero no tengo nombre de mí. Vale, por tanto, ¿qué tengo que hacer? que se identifique? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues algo. ¿vale? Por tanto, cuando un tío se vaya a ir, ¡Hey! Esto es, esto es un banner fantástico esto lo hacen muy bien mis amigos de positer ¿vale? Que cuando te vas, te sale un banner. ¡Eh, chicos! ¡No te vayas! Te voy a hacer, te voy a regalar un informe de Marketing online sobre tu página web sobre tu estrategia totalmente gratis. ¿Os habéis dado cuenta? Y entonces yo voy a decía, bueno, pues gratis, pues vale, pues, pues claro. ¿vale? y entonces le doy el email ¿vale? bien si lo quiere dame el email yo le doy el email y fenomenal, yo he conseguido el email, ¿Vale? por tanto toda aquella persona que se vaya de mi web ¿vale? se tienen, tienen que pasar dos cosas, ¿vale? una, o se ha llevado mi cookie por tanto le voy a hacer campaña de remarketing o dos se ha, me ha dado su email por tanto eh, voy a hacer estrategias de email marketing y como hemos dicho siempre vendiendo. Señores, vendiendo. O sea, comunicando, no vendiendo. Bien. Conversión, ya el usuario ha entrado y me no ha comprado, ¿vale? Entonces, ahora cuando me cuando, en el momento de la compra le tengo que decir, tengo que susurrarle al oído, encandilarle. Entonces, y sobre todo, hacer una buena política de pricing, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es muy sencillo. Yo tengo mi producto, el producto que yo quiero vender. Es una burguesa, con su pepinillo, con su queso, con su lechuguita, bien rica. Pero yo no puedo tener solo una hamburguesa, yo lo que le tengo que poner es, tengo que tener un pack, porque si esta, si esta es la única y no le gusta, yo tengo que llevarle al usuario a que me compre esta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues yo voy a poner al lado una pequeña hamburguesita, fea, con mala pinta, con, eh, bueno, eh, con, con, con, con, con malas cositas, ¿vale? Entonces, el usuario dice, bueno, bueno, es que está la que está en medio, está, está, me está, está, me gusta, la, la, está, joder, sí, sí, vale menos, pero bien, no, no tiene tan buena pinta, ¿vale? Y por otra parte, le voy a poner la cojonesa, dos filetes de carne, tal, Entonces, bueno, esta, esta es enorme, esta, esta, esta es una barbaridad. Entonces, el usuario sin que se dé cuenta, está comprando, ¿vale? Esto y el dice, bueno, joder, yo soy un fenómeno, yo soy el rey, el cliente es el rey, no, no, yo le estoy guiando donde quiero que ¿vale? Primera fase y luego la maduración, la maduración, hemos llegado, ya me ha comprado, ¿vale? Ahora tenemos que volver a venderle constantemente, ¿vale? Y para eso está la figura del Customer Care, que atiende esas necesidades y ve dónde hay puntos flojos, donde hay, donde, donde, cuáles son las herramientas de marketing, o las herramientas de nuestra plataforma que más le cuesta al, al, al usuario, y eso, ¿vale? Pues eso lo vamos mejorando constantemente. ¿vale? Y por otra parte, es soltarlas. y que él ya vaya entrando y que entren solos, que vayan comprando, y que su last and value, el last and del cliente vaya Muy bien, me gusta, me gusta, vale. Por tanto, ahora tenemos el content client, ¿vale? Ya hemos entrado, hemos hablado de happy content, hemos hablado un poquito de estrategias de, de captación de leads, y de, de, de cómo se comporta el usuario dentro de una web, y ahora vamos a entrar en contenido orientado. Muy interesante esta parte, y aquí entraremos un poquito en semántica, Bien. Primero os quiero poner este vídeo, este vídeo de Alicia Senovilla, en el Congreso de eh, en el congreso de Zaragoza, el World Congress, porque es que es súper cachondo, me va a me va a gustar. Son nada, 30 segundos de Super Alicia, gran amiga de Lupus. ¿Cuántos de vosotros habitualmente utilizáis contenidos? Para el blog, para la web, a diario, semanalmente. ¿Nadie utiliza contenidos? Dos ¿Solo utiliza contenido, ¿En serio? ¿Nadie más utiliza contenidos en su día a día? ¿Así o va? Pero si dicen por ahí que el contenido es el rey, ¿no? O sea, que vosotros ni rey ni nada, vosotros habéis quedado en principitos y poco más. Pues no, hay que conseguir ser reyes, hay que conseguir tener buenos contenidos. La parte, aquí, la, la parte que más me gusta de este vídeo... Eh, eh, la parte, esto, no, esto no fue preparado eh, esto no estaba preparado en absoluto ¿vale? eh, fue la parte en la que dice, dice ¿No, ¿no haces contenido ¡Nacéis ¿No contenido pues así pues así os va <ríe> es buenísimo esa parte esa parte me gusta mucho muy bien el contenido marca la diferencia ahora vamos a dar un poquito de semántica eh, porque os va a gustar esto vale esto, una reflexión de qué contenido se mejor posiciona etc. vale bien pues ¿Qué tipo de contenido posiciona pues, mejor en los buscadores? Esta parte es interesante. Eh, Artículos de cuentas de palabras, de, de, de, de Esto, obviamente, nosotros en Google hacemos eh, miles de contenidos, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que estudiamos mucho ¿no? en nuestro porque al final nuestra estrategia es hacer contenidos para que posicionen en las páginas web de una forma y, y, y dar respuesta a las necesidades de los usuarios, ¿vale? Entonces, esto lo estudiamos, ¿vale? Entonces, eh, a la pregunta... ¿Vale? Pues vamos, os voy a dar motivos lógicos eh, y lo vais a ver perfectamente, ¿vale? Pues el contenido que tenga mayor diversidad léxica, es el contenido que mejor posiciona, inicialmente, ¿eh? Inicialmente, ¿vale? ¿Tiene su lógica? Bueno, pues sí, pues tiene su lógica, pues el contenido que tenga mayor diversidad léxica. Bien, bien, bien, bien, importante, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un contenido de un blog de noticias, ¿vale? ¿Qué en enero hace un poll de cómo afecta a la subida de interés al banco central o la clase media? Estamos hablando de un, un blog de noticias económicas. Meses más tarde, de ¿cómo baja, cómo afecta a la baja de interés a la clase alta? ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay unas palabras... Esto, esto nos pasa a cualquier blog del mundo general. ¿vale? Esto le pasa. Pues eso pues, se utiliza unas palabras clave que son comunes a todas. Pues, donde hablamos de deuda, de crédito, de financiamiento, de tasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo por dentro? Pues, sencillamente, keyword stuffing a nivel web. No a nivel post, ni artículo, a nivel web. Porque siempre estamos hablando, no no hay riqueza léxica, ¿vale? Siempre y cuando, siempre y cuando, sea uno el que lo hace, el que solamente escribe. Vale, por tanto, ¿qué es lo que sucede en los post grandes? Pues que, en los, cuanto más grandes un post, ¿vale? Cuanto más grande es un post, menor riqueza léxica tiene. ¿Vale? Porque por palabras. ¿Vale? Menor riqueza, lésida, tiene ¿Vale? Y mayores a su vez, cuanto más grande es el contenido, mayores a su vez, eh, que se puedan provocar, eh, que puedan provocar concatenaciones que provoquen eh, eh, problemas de duplicidad de contenido. ¿Vale? Que se repitan patrones que puedan provocar problemas de duplicidad de contenido. Bien, tiene su lógica. ¿Vale? Y por otra parte, ¿qué le pasa a los post pequeños? Pues que pueden conllevar problemas de fin content o contenido. ¿Vale? bien. Entonces, ¿cómo esto? Pues si, si los grandes me pueden llevar problemas de duplicidad y los pequeños me pueden llevar problemas de contenido basura, ¿dónde está el medio? No, bueno, pues es muy sencillo. Pues la diversidad o riqueza lésica de un contenido es el que te va a evitar que se produzcan esos patrones que puedan provocar problemas de, de, de duplicidad de contenido y por otra parte pueden conllevar. y es más fácil, posicionar concatenaciones de palabras. Claro. Esto es muy interesante. Concatenaciones de palabras. Claro. Posicionar ¿vale? Ostras, esto me gusta. Por tanto, ¿cuál es el contenido que mejor posicionará? Pues está claro, un contenido que tenga mayor diversidad léxica y a su vez mayor tamaño. Y a su vez mayor tamaño. Esto es fantástico. Vale, bien. Hasta aquí bien, pero algo, algo sucede en Google. Algo está sucediendo en Google. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que los usuarios no paran de crecer en los dispositivos móviles. Ya hay más usuarios de dispositivos móviles que ordenadores. ¿Y esto en qué afecta? Pues esto afecta básicamente a que el 50% del tráfico ya es vía móvil no una bueno, web. El 50% del tráfico ya es vía móvil. Y el 20% de las búsquedas, aquí está la cuestión. El 20% de las búsquedas ya es por voz, Es por voz. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ha cambiado? Pues cambia la forma de preguntar y la forma de responder. Es lo que... Por tanto, hay unos nuevos factores de posicionamiento de Bien, vamos a analizar esto, que esto es muy interesante. Bien, pues la forma de preguntar, ¿cómo, qué, dónde, cerca de mí? Es impresionante. ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que las respuestas directas son la solución perfecta a las búsquedas por voz. ¿Vale? Las respuestas directas es la solución perfecta a las búsquedas por voz. ¿Y cómo, cómo hago esto? cómo soluciono esto? Pues mira. ¿Por Porque ahora mismo dejamos ya de preguntar, como indios, Hotel Económico Valencia, ¿vale? a, a Long Tail, ¿vale? a, a preguntar como humanos. ¿vale? Ahora empezamos a preguntar, eh, un hotel eh, hotel con restaurante barato en la zona de Valencia. ¿vale? Bien, ya no hablamos con indios, por tanto ya aparece el Long tail. Perfecto. Hacemos preguntas para obtener respuestas. Preguntamos para obtener respuestas. Por tanto, nuestro contenido tiene que dar respuestas a esas preguntas. Muy importante, nuestro contenido tiene que dar respuesta a esas preguntas. ¿Vale? Por tanto, tengo que crear contenido que, que dé respuesta a las preguntas que hace el usuario. Y, y bueno, pues aquí la pregunta sería, ¿y ¿cómo yo sé lo que están pensando mis usuarios o lo que están preguntando? ¿Cómo lo sé? Bien. Para eso hay una herramienta, hay muchas, Vale. pero hay una que se llama Answer the Public, que lo que hace es, te saca las preguntas eh, que, se, que se hacen en, o las keywords más usadas en keywords que o las preguntas que más se elaboran, y te elabora a través de otras herramientas y de otras está haciendo de otras datos, de otras bases de datos, te elabora las preguntas. Si tú pones el EOPD, pues te dice dónde, quién utiliza el eopd cuándo hay que utilizar el LPD, cuándo te pueden poner la multa? por qué tengo que utilizar el eopd ¿Vale? cómo gestionar el eopd cómo rellenar el formulario del estas son las preguntas que están haciendo, por tanto, yo de mi contenido tengo que dar respuestas a estas preguntas, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque yo genero un clúster, ¿vale? cuando Yo genero, por ejemplo, aquí, os quiero por un ejemplo. Hace, si yo hace unos meses, o hace un año, y, y, y, y un redactor, oye, hazme una reacción ¿vale? en un post sobre el Oceanográfico de Valencia. ¿Vale? Oceanográfico de Valencia. Pues me haría un contenido que sería algo así como... Pues eh, el Oceanographic es, eh, es, un, es un sitio donde podemos ver animales, eh, sobre todo fauna acuática, que se divide en cinco, estan en cinco estanques, cada uno es un, pues, de animales tropicales, a niveles, animales de, de la Antártida, etcétera, etcétera, etcétera vale Y eh, también pues, hablará un poquito de servicios, pues tiene un restaurante, tiene eh, el horario de edad, ah, y ahí queda, ¿vale? Si hoy, hoy hiciera un contenido, lo primero que tendría que hacer sería lo primero que tendría que hacer sería eh, hacer ese contenido sobre todo basándome en eh, hacerlo, o sea, sobre todo sería un contenido donde primero hablara del de oceanográfico y luego contestar a preguntas que hacen los usuarios de del de oceanografico. Básicamente un 80% hablaría de errores por tanto, eh, sería una especie de valencia y luego contestaría las preguntas que suelen hacer sobre el en un 20 o un 30% de ese contenido. Por tanto, primero, en primera parte, desambiguo lo que es el, el contenido, y por otra parte, lo que hago es, doy una vuelta a las preguntas que están haciendo ¿Vale? Muy bien. Tenemos que dejar de pensar ya en un esparate, y vamos a focalizarnos más ¿vale? en una fuente de información para otros usuarios. Este es el gran cambio que están sufriendo dejar de ser, no es capaz para ser una fuente de información, ya no estoy aquí para vender mi producto, tengo que estar aquí para, para dar solución a las preguntas que hacen mis usuarios Muy bien, por tanto, ¿cuál es el contenido que mejor va a funcionar? Pues, muy claro, el contenido que cumpla las tres normas, sea de mayor tamaño, ¿por qué mayor tamaño? Porque tengo que desambiguar todas aquellas zonas, ese clúster de información de mayor tamaño, que dé respuesta a mis búsquedas y encima tenga diversidad léxica, ¿vale?, ¿Consejos a la hora de redactar contenido? Pues sobre todo diversidad, ¿sí? que haya muchos hombres y mujeres que, que hablen, que realizarán el mismo vídeo, sea, una realización. Si yo hago que mucha gente escriba sobre, sobre un tema dentro de mi web, ¿vale? lo primero que tengo que hacer es unificar esos criterios mediante un brief. Pues, quiero unos enlaces salientes, quiero que me hablen de, eh, de quiero que a, a, con una estructura, siempre un H1, varios H2s, o sea, una, o sea, a Google lo que no le gusta es un post de 300 palabras con cinco fotos, 2 enlaces, otro de 500 palabras con siete fotos, 12 enlaces. Eso eso lo mata. ¿Vale? Bien. Esta es una, una plataforma... Esta me voy a pasar muy rápido porque me va quedando ya eh, poco tiempo. ¿Vale? Esto es una plataforma de un amigo, de César Aparicio, donde lo que hace es estudiar los clases de información. Y ve para problemas de duplicidad de contenido. Simplemente, pues, poner, por ejemplo, el, el poner vale, un segundo un caso de que aquí hay, una, hay un si os en el segundo tiene, eh, hay unas posibilidades enormes para que tenga una penalización panda porque está superando el 75% el 69% de probabilidades en un clúster de páginas de 25.880. Bien, este caso lo vamos a pasar, ¿vale? Porque quiero llegar a la única a la última parte que es muy interesante. ¿vale? De es cómo, ¿Cómo lo hacemos? Vale, básicamente. ¿Vale? Pero no, os lo voy a contar rápidamente. Esto es una web, se llama flotter.com, donde lo que analizamos es eh, donde eh, es una web que se ha posicionado sin casi enlaces. Entonces, como me lo dijo una amiga, me Cachón, le dije, bueno, voy a estudiarlo claramente, a ver si es cierto. ¿Vale? La, el, a través de esta palabra, esta, a través de esta herramienta, ¿vale? SEOBOX, eh, es la única herramienta en el mercado que eh, es capaz de eh, geolocalizar. Eh, te da el resultado de tus de las keywords apareciendo el contenido vale eh, pues veo que está muy bien posicionado 3 4 miro en Madrid y también muy bien vale miro los enlaces a través de Majestic y veo que casi no tiene enlaces este este y están muy bien posicionado en un nicho objetivo vale entonces qué es lo que, lo que analizo todo su blog todo su, su, su, su marketing de contenido y es flipante todos los posts son de 900 Así De, de 850 a mil palabras. Tiene una estructura siempre de H1, con, de 6 a 8, h 12. Siempre tiene un link a la familia de producto en 1 y 2. Estos son todos los posts. Da igual que sean de 500, 800, ni. No. Tiene una estructura, tiene un briefing, y es claramente porque muchos autores están escribiendo en esta plataforma. ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Pues es muy sencillo. Os voy a contar rápidamente el caso de Anita. Anita tiene un problema. ¿Vale? Pues que necesita contenido para todas sus estrategias de, de marketing. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le...? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Vale? Pues Aneta sabe que tiene un problema. ¿Vale? ¿Cuál es? Pues que sus, sus clientes no generan contenido. No generan. Ella no tiene tiempo de generarlo. Y es más, sale carísima generando contenido. Y es más, porque además ella no sabe de todo. No sabe de todas las temáticas. de sus clientes. Por tanto, sus estrategias se van a pique. ¿Y qué es lo que sucede? Que un día... En una feria, en un congreso, me encuentra, no se encuentra los posts no se encuentra a nosotros. ¿vale? ¿Y, qué, ¿Y quién le cambia la vida? Pues que ahora solo tiene que decir qué quiere, cuándo y cuántos quiere, obviamente pasar por caja, pues ah. no bueno, gratis, no es caro, pero tiene que pagarlos, y sencillamente ocurre. sencillamente ¿vale? Por tanto, gestiona su contenido mucho más eficiente y ahora tiene tiempo para... Lo más importante es la viralización, la dinamización de ese contenido, porque no pierde el tiempo en tareas administrativas que es crear contenido, ¿vale? Es más flexible, más fiable y mucho, mucho más rentable, ¿vale? Por tanto, ¿y cómo lo hacemos en Lopos esto? Pues Anita pide el contenido, Lopos dispone de la mejor selección de autores, más de 2.500 autores a nivel nacional, ¿vale? Donde lo tenemos categorizados y validados, lo más importante, ¿vale? mediante algoritmos seleccionamos el grupo que, más, que es más capaz, o sea, que, es más, eh, que mejor puede hacer ese contenido. El autor lo redacta, lo el de en la plataforma pasamos tres, con tres eh, controles automatizados, dos, dos, eh, un, dos controles eh, automatizados, que son un ortográfico semántico, un antiplagio y, un, y una corrección humana que verifica que lo que entrega el autor es lo que ha pedido el cliente. Y sencillamente... Se lo ¿Vale? por tanto, algunas de nuestras métricas, más de 700 agencias, 100% fiabilidad y puntualidad, eh, 4 sobre 5, satisfacción media sobre post, validado y tener en cuenta y valorado, tener en cuenta que se valoran el 90% de los posts, 4 sobre 5 ¿vale? y una tasa de evolución menor al 1% estos, estos datos son impresionantes la verdad ¿Vale? que no os cuenten cuentos no existe marketing, no existe irás Mañana, si no haces marketing, ¿vale? Dar las gracias a César París a Alberto Talegón y a Rafael Díaz por sus aportaciones a esta ponencia. Este pequeñito es mi mascota lopi Yo que algún día lo veréis por las redes sociales, espero. Esto espero que lo esté escuchando en mi departamento de marketing para que entiendan el mensajito, que me gusta mi Lowpi. Luego me gustaría que alguien me diga si, si no os parece una cucada y una monada, mi pequeño. Muy bien, y nada, si necesitáis contenido, necesitáis conocerlo. Solamente deciros que eh, todos los que estéis online y veáis este, este webinar, eh, si os podéis ir a la página de lowpost.es, a la página, a la landing, pruebanos gratis, ahora o a cualquiera, o por el registro, y eh, todo el que se registre tiene dos, puede pedir hasta dos posts gratis. Uno, seguro, ¿vale? Tú entras y pides y quieres un contenido gratis para probar y luego si no nos compartes te regalamos un segundo contenido, ¿vale? Valorado el regalo en 24. A todos, no tienes que entregar tarjetas de, tarjetas de Visa, 4B, nada, Y te pidiéndonos cuenta. Tú entras y te das de alta y simplemente eh, nos pruebas. Os animo a que lo pruebes porque es una auténtica pasada, ¿vale? Eh, y nada, pues espero que os haya servido este maravilloso webinar y que bueno que os contagie un poquito de nuestras ganas de hacer cosas y de y de, y bueno, y de cómo hacemos las cosas vale ahora espero las preguntas de carlos carlos estás ahí hey carlos ya está aquí carlos no te oigo carlos Yo espero que me hayáis oído, porque yo no digo nada ahora. A ver. Eh, perdona, tenía el audio. Ah, sí, ahora sí. Era un poco complicado que me podías escuchar. Pues nada, eh, que nada, que ha estado genial, me ha gustado mucho, he compartido algo en redes y he estado haciendo un periscope del webinar. ¿Vale? Esto ya es. Ah. Eh, es, es no sé si lo ha hecho, se le ha ocurrido a alguien hacer algo tan. Bueno, un, no sé si estúpido, pero hubo gente siguiendo a través de Periscope el webinar. Así que, pues nada. Eh, aquí está mucha gente dando las gracias y diciendo, bueno, maravilloso webinar eh, Joaquín está preguntando si a los que ya están también registrados si también reciben un contenido gratuito vale, he compartido, de hecho el, el contenido el, el enlace que sale en la presentación lo podéis ver todos sí. en el chat lo he compartido, así que podéis ir directamente a la web vale bueno, si no, eso ya se irá respondiendo. Sí, bueno, respondiendo, respondiendo a la pregunta, perdona, eh, la oferta es solamente para eh, clientes, o sea, para nuevos clientes. Aquí el cliente, es que no le sale. No, no, no le va a salir. No le va a salir, vale. Eh, a ver, preguntas concretas no hay, yo creo que están encantados. Tengo aquí feedback muy bueno. Eh, solamente hay comentario de. Bueno, William ha hecho una pregunta. Dice que, aunque no sé si vas a poder responder de forma. De forma exacta porque es, es amplia. ¿Qué tan complejo es hacer marketing en línea de venta inmobiliaria con valor de 400.000 euros? Allí tenemos problemas en Facebook, no logramos dar resultado. Pues bueno, eso ya es una ya perdido que no es fácil responder porque hay que atacar los el que tiene, el que tiene más, eh, más capacidad para responderla eres tú, que eres un experto en, en Facebook, ¿no? Bueno, sí, mi primera mi primera pregunta era si, si se está realizando Facebook Ads, básicamente. ¿no? Entonces, yo ahí, eh, yo trabajaría en fases, en, básicamente empezando con buenos contenidos, es decir, no pensando en el final, sino pensando en el principio del búho. Entonces, yo empezaría con, con buenos contenidos, incluso lo que mucha gente hace es eh, crear un, un, un post para el blog que sea realmente explique la temática en detalle, aportando mucho valor y eh, enviando mucho tráfico ahí, no pensando ni, ni, ni en el lead ni en la conversión. Pero sobre esa audiencia luego se pueden hacer campañas de retargeting, ya pues aportando ganchos para conseguir el lead, y sobre eso pues ya se pueden hacer campañas a través de email marketing, pero digamos son diferentes fases y lo bueno es que empieza con el contenido. Aquí también. <risa> Al final, Y no es, ha ido por si tí, no te... ¿eh? Luego así. Eso me gusta, pero no hay que acercarse en las ventas. Lo que hay que acercarse es en generación, en generar ese engagement y generar eh, que la gente te vea bien. ¿vale? Luego todo llegará. ¿vale? Si tú haces una publicidad muy agresiva para venta, seguramente no va a funcionar bien. Pero si tú te diriges a dar consejos, a animar, a hacer la gente. Eh, luego, más adelante, podrás poner un la gente se registrará y empezarás a tener bases de datos. Estoy totalmente de acuerdo con el remar. Vale, ok. Eh, vale, aquí hay una pregunta. Eh, soy un religioso y busco crear contenidos para mis seguidores. Desearía que me digan qué les parece. Gracias de verdad por esto, no me dedico a vender, pero vuestro contenido me ayuda a, a evangelizar. Pues, pues nada, pues, eh, pues, o sea, nosotros hacemos todo tipo de contenido. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una bola mágica de qué es lo que quiere el usuario, o qué es el contenido. Lo, lo que hacen los clientes es, nos dicen de qué quieren que, que les escribamos, ¿vale? Son ellos. O sea, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Un cliente que dice de qué quieren que, que y, lo, y es muy eficiente y lo tiene muy claro, de qué, qué contenido necesita y qué orientación, pero por otra parte hay otros clientes que dicen, no tengo ni idea de qué escribir. ¿Vale? Para eso nosotros tenemos un producto que se llama generación de temática, que es que tú nos dices, nos haces un pequeño briefing, ¿vale? Nosotros cogemos tu blog, te hacemos una retrospectiva de dos meses y te generamos 60 títulos para que nos pidas contenido. Entonces, simplemente sería contratarnos a servicio y, y nosotros le te, te propondríamos 60 temas para, para que generes contenido. ¿vale? Así que, bueno, veo que, pues eso, eh, excelente. Pues nada, eh, yo diría que, Cristian, de momento no tenemos más preguntas. Yo os animo, luego cuando recibáis la grabación, si queréis, pues ahí contactar también con los chicos de, de Low Post, que la verdad que ya se nota tras de esta presentación que el contenido va a ser excelente. Así que gracias por haber estado aquí a estas horas y aguantando ahí durante tiempo. Y Cristian, muchas gracias a ti por este webinar. Creo que hemos aprendido todos... Eh, todos mucho y voy a aplicar algunas cosas nuevas ¿no? porque nunca nunca deja uno de aprender. Muchas gracias a todos por la oportunidad y sobre todo a, a ti, Carlos, eh, por daros la oportunidad de compartir este momento con vosotros. ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Vale, pues nada. más cosas que haremos? ¿Más cosas? Pues nada, haremos más cosas, eso seguro. Venga, Cristian. Saludos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.